Bueno, ya vamos a almorzar. Tenemos pasta, ensalada, pollo, tenemos de todo. Bueno, buenos días. Me vuelvo a hacer, me he vuelto a hacer, vuelto a hacer estos rizos que me encanta cómo me quedan. Y ahora pues volvemos a estar en Málaga, ya hemos vuelto, que este es domingo. Y pues esta semana que empieza ahora es la última que vamos a estar aquí en España. Después volvemos a Finlandia. Pero bueno, que ahora eh, mi tía está embarazada. Entonces le hemos preparado una fiesta sorpresa de un baby shower de calor aquí, no de fuera, que os voy a enseñar. Con no? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí? el móvil y todo. Para ¿Lo ¿Lo Hoy es miércoles. Bueno, la idea era hacer una semana conmigo, pero bueno. Al final va a ser un fin de semana conmigo. En, hoy lo que tenemos planeado hacer es ir por ahora a una piscina a la piscina de mi abuela en, en un poco más en ver la madre Ay, creo que de tantas y después de eso no tenemos nada planeado ¿sí? os llevo conmigo hemos eh, eh. venido aquí ahora un chiringuito a lo de la piscina ¿Almortar? Mirad, una, un helado de corneto de, este, de chocolate blanco que está buenísimo. ¿Tú qué tienes? Un helado de frozen. mirad el cono morado. ¿Tú qué tienes? El mismo que yo. Estamos en un trenecito. Esto es de... Turistas Ahora os explico por qué <risa> Mirad que chulo está el sitio este Y es que mirad Hoy es un día nuevo, ¿vale? Y... Hoy, eh... hoy es un día nuevo Yo por la mañana pues he quedado con unos amigos Y bueno, lo que importa es que ahora Estamos en un concierto Hemos venido a un concierto a Nerja que es un concierto de Ana Mena. O sea, que guay está todo esto. <risa> la corona y le corro las dos cosas a todos no, no. sí la corona la quiero llevar bueno, vamos la, ¿La quiero llevar Bueno chicos hemos venido al cumple de mi prima y mira el Kuwait las coronas y las cafitas wow, wow. no que cantamos que pone el vídeo ay ya se ha apagado Mele, papi papi ya lo has soplado. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Yeah! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! de la vela. Bueno, hoy está siendo nuestro último día de playa ya. Mira, el bonito está todo. Hay un poquito de olas, pero bueno, está genial. Hemos pasado aquí todo el día y mira qué gente hay. Hemos estado con unos amigos, con mi prima, la que la, la del cumpleaños de ayer, esa, estuvo aquí, hemos estado aquí. Ahora vamos a comprar, hemos pedido unas pizzas para cenar aquí, en la terraza, que hay. mirad quién han venido. ¡Los caris! Bueno chicos, hoy es nuestro último día en España de vacaciones. Y mirad, ahora estamos en la zona esta donde vivíamos nosotros antes, mirad, este es el edificio. Y por esta zona vivíamos nosotros antes de irnos a Finlandia. Y bueno, ahora después de cenar tenemos que ir al aeropuerto. Ahora vamos a cenar un restaurante chico. <risa> bueno, para comer me he pedido pollo con almendras, un menú de pollo con almendras. Antes también me, me pedí un... Yo ¿cómo fuera, se llama? Rollito de primavera, arroz <risa> blanco, luna tiene aquí, unos tallarines con gambas. Aquí está Helena Bueno, pues ya estamos aquí en el aeropuerto. Ya nos vamos. Qué pena, por Dios.